¿Cómo podría ser? Esta dinámica, al menos en esta radio y en este programa, es como que yo llegué porque la ciudad de La Plata es muy amplia en cultura y muchas cosas, eh, se, se puede hacer eso, eh, hacer noticia de la música. Algo que no es del todo habitual y de hecho a nivel nacional un poco retrocedió por la cuestión de las revistas y bueno discográficas, discusiones en internet, en todo ese ir, venir, qué sé yo, y desde que estoy en La Plata me cruzo con Lucas Vanza, desde los años de tropel, de fabricar discos en físico, después eh, no, empezar la carrera solo, incluso momentos de versiones. Ahora, luego una pandemia, y creo que en el archivo de Estación Sur van a encontrar un video, hicimos una nota vía Zoom, hicimos, existió. Sí, sí, sí, sí, y sí. ahora otra vez en persona, en estudios, acá mano a mano hasta podríamos hacer para el video como en la tele de El Choque, pero ya no había más soledad, ¿viste? <risa> Cosas, cosas para, para ir construyendo otra forma de comunicar. Lucas Banza, guitarra en mano en Estudios. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Gracias nuevamente por el espacio, siempre. La verdad que es un gusto venir acá, a la radio, al programa. Así que contentísimo. Y nos habíamos cruzado en la calle. A ver si lo tengo acá. En el, bueno. en el gran evento. ¡Ah, ahí va! <risas> Me acordé de traerlo. No se va a ver, eh, pero más o menos. Eh, eh, repartiendo stickers <risas> en la calle. Eh, realidad eh, volvió volvió yo la sí, repartija volvió, nunca se fue ¿verdad? a mí yo soy medio school viste qué sé yo me gusta todavía la, la de pegatina en las calles repartir volantitos, no se pierde eso está bueno y ahora por una fecha que también o sea eh, en el teatro un, un lugar ahí un alcance un volver a escenarios eh, está repartiéndolo, ¿Cómo, ¿cómo se preparan estas fechas? Ya, esto ya es una parte de la preparación. Uh -huh. eh, pero en el ensayo, logística, eh, contactaste a más, más medios. ¿Cómo está el, el mundo platense para el músico? Bueno, la verdad que, eh, o sea, con respecto a la fecha, re bien, o sea, estamos hablando de la fecha del sábado eh, en el teatro, es como un, una fecha muy importante para mí, de hecho, la más importante de, de mi año, después de, de una pandemia que nos vapuleó. A todos por igual, eh, y no tan por igual, no hay gente que la pasó sí. peor, eh, pero estoy muy contento de poder eh, materializar esto. Que, que, que bueno, que digamos, no toco en el teatro hace 10 años, eh, más o menos. O sea, desde la última la última que toqué en el teatro fue con Tropel, en el 2011. Así que imagínate, 2021, 10 años, años, ya exacto. ahora como el proyecto solista avanza. Eh, me pone muy contento Además compartirla con otra gran banda Que se llama Simbiosis eh, Eso, no puedo pedir más <risa> eh, <risa> Es muy loco Es muy loco Nada, veníamos eso, vía Zoom Por ahí charlando, ya han venido gente acá eh, Con guitarra y como, un, como una sensación también, y a mí me pasa, de, bueno, no preguntar tampoco tanto. Eso, nos volvemos a ver, guitarra en mano. Eh, ¿Querés cantarte algo? Ya entramos a... Eh, por supuesto, sí, sí, sí. Claro. A, a, a, lo, a lo que vinimos. Mm. Bueno, voy a tocar algunas cancioncitas de, de Cuerpos en Fuga, que es el disco que estamos despidiendo. Eh, porque en plena pandemia uno eh, hizo cosas. En mi caso, <risa> eh, eh, bueno, edité un disco completo que se llama Cuerpos en Fuga. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Eh, y bueno, ya lo estoy despidiendo porque ya vienen cosas nuevas, así que ya, ahora ya hablaremos, pero vamos con mutaciones. me mm -hmm. Estamos escuchando en vivo y en directo en la radio, en nuestro canal de YouTube y todo, pero estamos en persona en el Centro Cultural Favero compartiendo con Lucas Vance, anticipando un recital en el Teatro Bar, con simbiosis la vuelta a ese escenario del teatro, eh, disco nuevo, pandémico, yéndose, otros viniendo... Eh, el otro viene porque volvieron como más tranquilos los ensayos Porque también estaba eso, ¿no? De la autoproducción y el, sí. el enamorarse de la autoproducción Como el enamorarse de la pandemia, ¿viste? Totalmente, sí, sí, sí. Mira, hace tiempo que vengo en realidad sacando un montón de... Autoproduciéndome de alguna manera Sacando un montón de, de canciones que se gestan después en discos eh, tanto Abismada como Cuerpos en Fuga, eh, si bien la, lo que estén en casa eh, bueno, llamé a Percy de un planeta a, a que haga la producción y bueno, la mezcla y el máster y, y bueno siento que ya sentí eh, ya como cumplí un ciclo y ahora se viene una renovación de canciones más, eh, si querés más, no sé, más gruberas, más funqueras más rockeras, se vuelve a meter un poco el jazz eh, como influencia, ¿no? Así que, nada, eh, para eso convoqué a otro productor que se llama Adriano Martino, que, nada, si no lo conocen, búsquenlo porque es un musicazo y se está encargando de la produ. Así que, nada, dejando de un lado un poco la cuestión más pop indie y dándole paso a... Bueno, vos me conocés, que siempre me muevo por diversos estilos, desde Tropel. Sí, y además eh. yo como que en un punto tampoco distingo, pero sí entiendo, digamos, la impronta. Eh, y mira, me acuerdo algo que lo dije creo la semana pasada acá al aire. 2010-11, cuando estaban con Tropel en ese uh -huh. momento, pero bueno, también canciones tuyas, es ese sonido, no, lo escuchás hoy y es como que las bandas de hoy están haciendo ese sonido, no sé si te pasa. <risa> qué, qué esto placer. de hablar de <risa> funk, de groove, de... Sí, y, sí, sí. Y, y de y, repente acá decimos todos los días, abrimos, no, nuevo tema de Nati Peluso, y yo digo, esto suena Tropel, <risa> <risa> nuevo tema de eh, tal artista. Y es como que hubo una, un acomodamiento también, ¿no? Sí, puede ser un poco. La, me halaga mucho que porque la verdad que es como que... Es como que la, yo digo para, yo para que, que la gente haga la prueba en su casa. <risas> bueno, está bueno. Mirá, la verdad que eh, yo creo que son todas eh, como tendencias que van volviendo y revolviendo y volviendo. No sé, pensemos en Mato Ruiz, por decirte un gran artista platense que es un poco más grande que yo y que nosotros hemos ido a ver y nos, nos ha influenciado con Butandina por ejemplo. Y cuando Mutandina explotaba, no muchas bandas hacían lo que hacía Mutandina. Eh, y creo que cuando Tropel tocó, allá por el 2010, 11, 12, 13, eh, por acá en La Plata quizás estaba más en boga lo que era el indie más canción, ¿viste? Y nosotros más le dábamos bola a las cuestiones más, no sé, más gruberas, más espinetianas, más mm. otro plan, que por ahí no muchas bandas, sí había bandas que lo hacían, pero quizás no tantas, entonces no sé. Pero no sí, es que hayamos no, no se inventado ubica, nada tampoco, claro. digamos, viste, nadie inventa nada, ¿viste? Como, Capaz que no sí. se ubicaba tanto eso, era más de. previo a internet también. Puede ser también, no, era, sí, sí. no teníamos tanta mano internet, pero mencionaste a, a Percy eh, un planeta y que a la banda le pasó lo mismo. Sí. Eh, de, de empezar de una forma, a mutar a otra, eh, seguir mutando. Pero volvés a escuchar para atrás y es como que. Hay, hay una actualidad, digo. Totalmente. Yo creo que igual todos, todos nos vamos influenciando. No sé, yo después de Tropel, cuando lancé mi carrera solista, mis primeros discos fueron por ahí más rockeros, más con, que tenían que ver con, con lo último de Tropel. Y después por ahí me volqué más al, al indie pop, que ya se venía haciendo, y yo como le quise dar una vuelta de tuerca con mi impronta y con mis canciones. Entonces como que todo, viste... ¿Cómo un... entendés vos el indie pop? Me, Pero, me gusta... es, es como una etiqueta, en realidad. Como, viste, un poco... Por un lado, estoy un poco medio como sobrecargado de tantas etiquetas porque, viste, no sé, por ejemplo, esta explosión de Spotify que te. ¿viste? Que te, te, remarca, te ordena todo, pero. Ordena, por ejemplo, ¿no? vos que has versionado incluso en recitales a Spinetta. Sí. Peluzón 2000, que es Indie Pop. Sí, totalmente, ni hablar, ni hablar que sí, sí. Peluzón es Indie Pop, eh, no sé, qué sé yo. Eh, a ver, por te Violencia, también tenés cosas Indie Pop si querés, viste. Y, y no sé. Que no me... O sea, vengan de a uno. Pero me animo a decir que incluso... tema de los redondos... Lo que pasa es que los redondos tienen un estilo muy marcado. Pero no sé, si pensás en... Sin que el indio salte solamente las violas de Sky. No sé, en Canción para Naufragio. Yo... Suena re y suena re-Ahora. Si vos te vas a pensar, todas esas violitas... viste, Bien marcaditas. De hecho, yo tengo un tema que es bastante similar. Si le sacás la voz del indio... Que es una voz muy personal... Y muy marcada... Suena y es platense, por algo es platense también. Está bueno, está bueno ese recorrido y mencionamos a Mateo. Digo, Para pensar en tu música, uh -huh. como como la de muchas personas acá en La Plata, eh, hacen un camino y que suele ser por ahí a la par de bandas que son de la misma edad o los mismos años, ¿no? Pero hay una historia sí, también, sí. ¿no? Y a veces cuesta, eh, y, y hasta de la radio, ¿no? Es un trabajo que hacemos, digo, de, de que de repente suene un te tema tuyo y un tema eh, eso de Espineta de o Los Redondos, uh -huh. Y ahora saliendo de vuelta, ¿no? Volviendo a los escenarios, volviendo a circular... Es como, como una... Saliendo saliendo de la playlist predeterminada, digo es como, por eso pensé en la pregunta también. Y sí, un sí. disco nuevo que se viene, decís, bueno, tiene una impronta. Pero en vivo, en vivo, la, de una canción a la otra, nadie, nadie te va a decir, eh, esta no es de la playlist, no, ni esta habla. no es del estilo. A mí no, totalmente. A mí no, a mí no me quita mucho el sueño, tampoco es que me paso de, no sé... Del gel, que tampoco tendría problema, eh, pero no es mi caso... No me paso del heavy metal a la bossa nova. No no tengo esos, esas fluctuaciones. Tan grande todavía. Si bien me encanta, me encanta toda la música, yo me muevo en estos estilos. Mi, mi, mi composición es de canción, soy un mm. cancionista, y que me muevo en estilos del entre el rock, el pop, el funk, el indie, el elemento de jazz, pero como que mm. me muevo en esos cuatro o cinco estilos. ¿Siempre desde esa guitarra o, o también no. lo, lo de las PIS, la compu, el estudio como también? No, claro, sí, en los últimos años eh, estuvo bien marcada la cuestión de producción en el home studio en casa, eh, utilizar máquinas de ritmo, sintetizadores, como que cambió el hecho de tocar y componer desde la guitarra, ¿no? Compongo más desde, desde las programaciones eh, y, y bueno, y diversos recursos que te da la tecnología, ¿no? Y la modernidad. Así que, pero bueno, nada, como que me vicié mucho estos últimos dos discos de, de la canción más indie, por ahí más, si querés, más platense, por qué no, eh, y quería volver a mis raíces más rockeras, más fanqueras. Más tropeleras en algún punto, ¿no? Uh -huh. eh, es más, si querés te puedo hacer un tema, lo puedo adelantar. Eh, eh, eso te iba a pedir ahora, porque ya. Como para marmar la diferencia. Desarmamos algunos conceptos, pero la música es lo, la clave. Tenemos la guitarra, estamos en Estación Sur, Lucas Banza, Banza tocando el sábado y eso, discos, canciones. Vamos a hacer, dale, perfecto. Vamos a hacer la gema, que es un adelanto del nuevo disco que va a ser el año que viene. La gema sale en menos de un mes. Eh, y se la quería dedicar a mi manager, Beto que me debe estar escuchando y, y de paso tirar el chivo de que nos sigan en nuestra página de Facebook, que, que bueno, ahí hay un montón de data, contamos anécdotas, eh, mostramos archivos fotográficos y toda la, la data nuestra. Genial. Así que vamos con la gema.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 En algo que será Un diamante, una constelación Algo eterno, eterno, eterno Siento capturar el instante Cada muro se parte Incluida, nueva canción que se viene y que en vivo seguramente también suene, ¿no? Lucas Banza este sábado en el teatro. Contemos cómo es la banda. Bueno, dale, dale. Sí, sí, eh, la vamos a tocar porque es un adelanto que ya lo estamos lo estamos haciendo. Así que, bueno, la banda formamos con Gastón Paganini en el bajo, Eminencia, también compositor de Nave. Eh, Seba Alonso en batería, que es como el batero de, de la ciudad. Y, por suerte, y, por, por suerte. suerte hay bandas para que Seba Alonso pueda trabajar Totalmente Y Germano de Guardio en teclados y coros Así que mi, mi, mi compañero de, de aventuras Incluso por cuando viajamos por la provincia Y por diferentes lugares en modo dúo Así que tengo un bandón que me, es como un ejército Es una pared total que lo van a disfrutar mucho el sábado eh, así que eso, muy contento, muy contento. Tremendo. Imagínense a esas personas tocando esto ahí, se siente el clima ahí cuando tarareabas, no sé, me imaginaba un Jamiroquai pero <ríe> sí. eh, con esta impronta también de, de volver a escuchar bandas completas, salir, recorrer la ciudad, descubrir nuevos sonidos. Estamos 5 de la tarde, 5 minutos estás para una mano, o dejamos ahí tranqui, vamos a otra cosa, eh, tampoco, <risa> porque no va a ser lo mismo tampoco, ahora estamos a guitarra y voz, pero... No, no, ni ahora, bueno, que sepa la gente tirar, aprovechar eso, que, que las canciones son en banda, que las pueden escuchar en, en, en Spotify y en YouTube, uh -huh. que nos sigan en Instagram y en Facebook como Banza a secas, y que pueden conseguir las entradas que quedan, que deben quedar muy pocas, porque ya Bien. Se vendieron la estamos mayoría a días, sí. a días eh, en Platea.net. Así que nada, eso, consigan las entradas y el sábado a las 8 estamos ahí en el teatro. Bien, yo no entiendo demasiado, no sé si tiene Black Friday el plateanet, pero inviertan, inviertan su dinero de comienzo de mes en el arte eh, local. Propuesta, así que igual estamos acá. Sé que no me va a decir que no, y además yo estoy conduciendo este programa. Ya que mencionamos cosas y artistas de la plata, podemos irnos escuchando a Mutandina y me hacer encanta. un enganche también temporal y, y acomodar acá el estudio y todo, porque se, se vienen cosas y vamos hasta las 6 de la tarde al aire del programa. Para que escuchen que también Mutandina era una banda que, que, que metía data futurista, si quieres, ¿eh? no hacía nadie lo que Y para, para que, que se queden con las ganas también y vayan el sábado a ver a la banda completa. Lucas Banza, al aire, gracias, gracias, gracias, y nos gracias, vamos a escuchar. Nos vemos.